Jodones. Vaya. Locura. Ayer estoy en un planeta, mañana en otro, después de mañana en otro. No paro de moverme. Pero ya creo haber por fin encontrado el planeta definitivo. <risa> Yo que creía que puto TESA era el último más grande del sistema solar donde estaba y donde estoy todavía hoy, pues no. También era la luna de otro planeta, pero este planeta donde estoy ahora ya es el ultimísimo. Ya me han confirmado que ya no hay más y que es 10 veces más grande que TESA. O sea que, no me acuerdo del tamaño de TESA, vamos, unos 80 veces el tamaño de la Tierra. Q. 84. Aquí estoy, aquí estamos. O sea que 13.6, el primer planeta que toqué que no fuese mi planeta Tierra, 13.6, ese. Es chiquito. Pero más grande que la Tierra. La luna del planeta Tesa. Y Tesa viene a ser hoy, que es también la luna del planeta Q84. Entonces, eso, cuarto día aquí en el planeta. Y te voy a venir a hablar de muchas cosas. Pues están los mismos sesos, las mismas mierdas que he hablado en el planeta Tesa, están aquí con otras cosas más, que es un mundo más amplio, cultura más amplia, unas formas de hacer diferentes a, a TESA, y de a veces mejor. Y si un punto en TESA está bien analizado, algún tema está bien organizado comparado con tierra en TESA, pues aquí está 10 veces mejor. Nos vemos en otro vídeo, te quiero muchísimo, La esperanza es lo más importante. Esto es solamente para... Decirte que estaba aquí, en este planeta, y para nada más, era para presentar y que vienen más vídeos hablando sobre cosas buenas de aquí. Cosas malas, obviamente, porque las hay en todas partes. Te quiero muchísimo, otra vez más.